sobre todo en la, en la charla de hoy es que eh, aprovechando la coincidencia de la colección japonesa que tenemos acá eh, es brindar una especie de contexto general eh, de las eh, estampas japonesas que conocemos también como Ukiyo-e eh, es por eso que he es titulado la conferencia de cultura editorial y producción visual en Japón moderno temprano cuando hablamos de Japón moderno temprano sobre todo nos referimos a lo que se conoce también como periodo Edo o periodo Tokugawa, que abarca los años desde de 1603 hasta 1867. Por lo tanto, vamos a estar hablando de unos casi 250 años, eh, un poco más de 250 años. Por lo tanto, si nos concentramos en la producción editorial, cuando hablo de producción editorial me refiero a un espectro mucho más amplio, no solamente estampa japonesa ukiyo-e, sino también Producción de Libros Ilustrados, y ahorita vamos a ver detalles de esto. Eh, quiere decir que el volumen de producción de la que estamos hablando es muy amplio, eh, ya sea en libros, álbumes, series, estampas sueltas, y un conjunto muy grande de otros productos editoriales también, que tenían que ver con un mercado muy específico. Y es ahí a eh, lo que me quiero yo concentrar en esta charla de hoy, que como les dije, es una especie de introducción general al contexto de producción de la estampa japonesa. Después podremos también comentar, a partir de las preguntas de ustedes, cuestiones específicas. Vamos a ver también a lo largo de la charla, y yo me iré deteniendo y haciendo comentarios específicos de eso, eh, detalles sobre cuáles eran las temáticas y las características técnicas y demás de la estampa japonesa, por lo tanto... En el poco tiempo que tenemos eh, trataremos de brindarle lo más, eh, lo más general posible eh, de eh, qué es eh, a lo que nos vamos a estar refiriendo al día de hoy. Antes de hablar, de, yo, no, yo me es difícil, no puedo dar clases sentado y menos aún hablar sin moverme. Eh, cuando, cuando nos referimos al periodo Edo y antes de hablar de la estampa japonesa en concreto yo A mí sí me gustaría dar algunas nociones generales de qué es lo que está pasando acá. En eh, 1603 da inicio al período Tokugawa, una época de relativa paz hasta, 1800, bueno, hasta la década de los años 50 del siglo XIX. Eh, sin embargo, esa paz que se logra en 1603 con el establecimiento del shogunato Tokugawa, el último shogunato de la historia de Japón, eh, estuvo antecedida por casi 100 años de guerra civil. Eh, para aquellos que les gusta el cine japonés, seguramente han visto muchas películas de Akira Kurosawa, ¿sí? Y hay muchas de esas películas de Akira Kurosawa de luchas y conflictos entre samuráis, que la gran mayoría de ellas se refiere justamente a esa época del país en guerra, lo que en japonés llaman sengo periodo de guerras. Voy a ser muy general, eh, a partir justamente de la aparición... De determinados personajes históricos importantes, como fue Oda Nobunaga, como fue esto Hideyoshi, viene un proceso de pacificación después de esos 100 años de guerra, y ese proceso de pacificación estuvo también acompañado por una serie de reformas que van a marcar algunas de las características justo del periodo siguiente, que es el que más nos interesa a nosotros. Eh, parte de esas reformas tienen que ver con la pacificación de los samuráis. Es decir, imaginémonos una población de samuráis después de 100 años de guerras civiles, por lo tanto, para lograr la estabilidad del poder político de estos grandes eh, eh, militares que lanzan ese proceso de centralización de poder y pacificación del país, puede ser importante también controlar a esa masa armada. Bueno, una serie de medidas se dan, control de armas, es decir, ya, eh, ya no puede haber... Eh, pero los samuráis solo pueden usar sus dos espadas características, se recogen eh, las armas de fuego, o por lo menos se controlan desde el poder central, eh, y comienzan a establecerse regulaciones específicas que tienen que ver separación de los samuráis del campo. En el campo hay una base importante también que puede sumarse a un posible ejército, por lo tanto hay un movimiento muy grande demográfico en Japón, en esos años previos al establecimiento del Shogunato Tokugawa en 1603, donde los samuráis comienzan a ser trasladados de zonas rurales a zonas urbanas, eh, se empieza entonces a configurar un poder que se concluye justo con Tokugawa y Ieyasu. Es decir, hablamos de estos dos grandes personajes, Oda Nobunaga, Toyotomi y Hideyoshi, ninguno de ellos dos terminan de consolidar el proceso de centralización del Estado, ahí se lo logra Tokugawa Ieyasu con, eh, con muchos cuestionamientos que podemos hacer de él porque eh, es un personaje que básicamente lo que él toma son todos esos cambios que venían dándose con, en etapas anteriores de Roca a la familia de Hideyoshi, de la repartición de poder y Tokugawa Ieyasu establece su cuartel general en un, una zona, que es la zona de Canto, una pequeña ciudad en ese momento, que era la ciudad de Edo, que es lo que hoy conocemos como Tokio. Es decir, la capital, en etapas anteriores, eh, estuvo el centro del poder político, en el periodo anterior estuvo ubicado en Kioto, sin embargo ahora vamos a ver un traslado del centro político, la capital siguió estando en Kioto, era la residencia del emperador, sin embargo el centro político se traslada, a esa ciudad de Edo y Edo se convierte justamente en el, el, el foco principal de la acción política militar del gobierno a lo largo de ese tiempo. Varias otras regulaciones se comienzan a hacer por parte de Tokugawa Ieyasu, eh, entre ellas esto que estamos viendo aquí, esto es una imagen, una estampa japonesa eh, de segunda mitad ya del siglo XIX que de manera nostálgica eh, lo que hace es, pues, rememorar eh, imágenes de la época anterior, en este caso se llama, eh, bueno, es una de esas imágenes típicas de, las, eh, de lo que se conoce en Japón como daimyo-giorex, que es el daimyo-giorex, la peregrinación del daimyo acompañado de sus samuráis de el sitio donde vivían hasta la ciudad de Cómo esto funciona como regulación de la ciudad habíamos comentado de que hubo un proceso de traslado de los samuráis del campo a las ciudades por lo tanto la ciudad de Edo va a ser un centro importante a donde van a ir las cabezas de los señores de las diferentes de los diferentes dominios de Japón que es eso que conocemos como daimyo daimyo significa pues gran nombre es decir, el señor de un dominio no uso señor feudal porque para el caso de la historiografía de Japón el término feudalismo es muy discutido, por lo tanto estamos hablando de señores de dominios, señores de provincias, eh, y estos daimyo tenían por ley, es decir, a partir de que se establece el Shogunato Tokugawa, una vez al año esos señores de provincia tenían que ir desde su provincia hasta la ciudad de Edo junto con sus samuráis, haciendo también un despliegue en dependencia del estatus de ese señor dentro de la estructura política de ese momento eh, y esos señores además debían mantener una residencia permanente en la ciudad de Edo por lo tanto además de este movimiento de samuráis del que ya habíamos estado hablando la ciudad de Edo comienza a crecer con estas residencias de los diferentes señores de eh, los dominios de todo el país un pequeño paréntesis aquí que se me olvidó mencionar eh, antes y es que eh, la manera en que se estructuró el poder político de ese momento implicaba que los señores más cercanos al Shogun y a los Tokugawa y que pelearon en favor de Tokugawa y Yeyazo en particular, estarían en las zonas más cercanas de la ciudad de Edo. Los señores que perdieron y que con bajaron en contra de Tokua y Azul en este proceso de pacificación, los reubicaron en las zonas más alejadas del de centro político de ese momento. Quiere decir esto también, que si tomamos en cuenta el Daimio Gyoretsu, eh, los más afectados van a ser justamente los señores que van a estar más alejados del centro, por lo tanto, esto implicaba también, no solamente una manera de marcar simbólicamente la autoridad del Shogun en la obligación de estos señores de tener que una vez al año hacer esta peregrinación a la ciudad, eh, sino también de un gasto económico, es decir, era un gasto económico importantísimo para estos señores todo este despliegue anual, más mantener una residencia permanente en la ciudad de Edo, donde cuando ellos no estaban, su familia debía quedarse como especie de rehén. Por lo tanto, vamos a ver diferentes maneras de controlar a los samurais y sobre todo a los señores, y que fue bastante efectiva a lo largo del periodo de Lo que más me interesa aquí, aprovechando la imagen de la peregrinación de los daimio, es recalcar cómo entonces la ciudad de Edo, por esta serie de medidas, va a ir creciendo. Era una ciudad pequeña de pescadores que ahora de pronto se convierte en el centro político del país y a partir de estas medidas y otras más que no nos podemos detener ahora porque esto no es lo que nos interesa en la charla de hoy, va a comenzar a experimentar un crecimiento demográfico importantísimo en muy poco tiempo. Si sí, sí, estamos hablando de que en 1613 se fundó, el Shogunato Tokugawa, ya aproximadamente 50 años después, la ciudad de Edo ya va a tener una densidad de población muchísimo mayor, eh, incluso si vamos un poquito más en el tiempo, hacia finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se habla de que la ciudad de Edo tenía una población cercana a los 2 millones de habitantes, que es una población muy grande para la época, no solo para Japón, sino en general en el mundo. Eh, esta, este crecimiento demográfico, pues estuvo muy marcado por esas medidas, pero además por otra serie de factores también. Esto es eh, un mapa, ya un poco más tardío, de eh, la ciudad de Edo. Me interesaba para mostrárselos a ustedes. Recordemos que esa ciudad de Edo de la que estamos hablando es lo que hoy conocemos como Tokio. Entonces, les dejo el mapa y vamos a empezar a hablar de cuáles son esos otros elementos que también contribuyeron al crecimiento demográfico. Es decir, justamente este movimiento de samuráis va a también a traer aparejado movimientos de otra serie de poblaciones que van a comenzar a llegar a Edo buscando oportunidades de trabajo. Es decir, ¿qué implica que un gran número de samuráis se muevan a la ciudad de Edo? pues Y además, todo esto que les comentaba de las residencias de los señores y demás. Bueno, número uno, va a haber necesidad de carpinteros, Va a haber necesidad de trabajadores de diverso tipo que empiecen a moldear la, eh, la trama urbana de esta ciudad. Que si ustedes se fijan aquí, es decir, parecería como una, como una espiral con el centro, en lo que, bueno, no llego ahí arriba, pero el centro, que es lo que se conoce como Yamanote, eh, la, la zona un poco más alta de la ciudad, donde se establece eh, el, el castillo del Shogun lo que hoy día conocemos como Castillo Imperial, el Palacio Imperial, era antiguamente el Palacio del Shogun, y las zonas de residencia de los samuráis se ubicarían en esa zona del centro. Entonces, la trama urbana va a empezar a cambiar, eh, vamos a ver que uno de los principales medios de comunicación en la ciudad de Edo en ese momento va a ser el Fluvial, era una ciudad llena de canales, eh, ya hoy día lamentablemente quedan muy pocos de esos canales, el famoso puente de Nihonbashi eh, de hoy, pues ya ahorita si vemos imágenes no tiene nada que ver con el famoso cruce de Nihonbashi de esa época y va, van a empezar a llegar gente de diverso tipo a satisfacer necesidades también de diverso tipo, habíamos hablado de carpinteros pero también hablamos, podemos hablar de herreros, podemos hablar de gente que empieza a a brindar servicios de mucho tipo, y esto incide en que la ciudad crezca de manera muy acelerada y también de que empiece a recibir gente que va a, a darle un toque especial a esta ciudad. Si bien hay una población de samurái importante, es decir, toda esta otra gente que llega, que también pueden ser campesinos, eh, a brindar servicios de venta de productos, etcétera, etcétera, se van a comenzar a sentar en la zona de salida del delta, que es lo que se llama como Stamachi o Ciudad Baja. Y es en esa ciudad baja donde se va a comenzar a formar una cultura muy particular, que es la cultura que caracterizaría una buena parte de la producción cultural de esta época, que es la cultura de los Chonin. ¿Qué significa Chonin? Si vemos por los ideogramas, son habitantes de la ciudad. Es decir, incluso podemos comparar con el término burgués de la historia moderna europea y estos chonin van a, van a tener una diferencia importante con eh, la historia europea y el caso particular de esos de los habitantes del burgo. Una similitud que van a tener es que van a empezar a controlar la economía, es decir, la economía shogunal, la economía del gobierno de esa época es una economía basada en la recolección del impuesto sobre el arroz. Esa es la fuente fundamental de ingresos del gobierno shogunal de los samuráis. Sin embargo, los chonin van a comenzar a dedicarse a otras actividades y la economía mercantil va a ser el principal motor económico de la sociedad japonesa de esos años que entraría en conflicto, por supuesto, con el poder central. Entonces, vamos a ver dos siglos y medio, un poquito más, en donde los samuráis van a detentar el poder militar y el poder político y el... Y el, econ, y el no, perdón, el poder político y el militar, y los chonin van a tener en su poder el, el, la economía, la economía mercantil, sin embargo no van a tener acceso al poder político. Y esa es una diferencia importante viendo o comparando con la historia europea. Eh, los shonin, sin embargo, sí van a ir permeando culturalmente la sociedad japonesa hacia los estratos samuráis y hacia zona de provincias, con una manera de ver la vida muy particular, que es lo que se le conoce también como ideología del ukiyo. Les tengo aquí otras imágenes de la ciudad de Edo de esa época. Es decir, esta es una imagen típica de verano con eh, los, los botes y los barcos que salen al río Sumida, los fuegos artificiales que hasta el día de hoy se siguen lanzando justamente en esa zona, en la zona de Ryogoku, ¿eh? hay un puente muy grande hoy, ya no ese puente de madera, ya es un puente moderno, pero sigue habiendo tráfico en el río Sumida, no ese tráfico en particular, pero era muy importante... El, el, el, la comunicación fluvial en esos momentos. Había muchos puntos de la ciudad en donde era mucho más fácil moverse en bote eh, o en barcaza que, eh, que caminando o en otro, en otro tipo de, de, de transporte. Por lo tanto, el fluvial era el principal, eh, el principal medio de transporte en esa época, incluso para llegar a ciertos barrios como los que vamos a ver en un momento. Aquí tenemos otra imagen... De, esto ya es de mediados del siglo XIX es, una ima, es un grabado de eh, Keisai Eisen que además tiene cierta influencia del de, eh, eh, alfabeto cirílico sí, ya en ese momento Japón está mucho más en contacto con el mundo exterior que lo que estuvo en el siglo XVII y principios del XVIII y bueno, ven el Fuji ahí al fondo y aquí vamos a ver algunos de esos espacios comerciales importantes de la ciudad. Si sí, la ciudad de Edo fue el centro comercial del país, junto con la ciudad de Osaka, que también fue otro centro importantísimo, por lo tanto los mercados, como en este caso el mercado de pescados, eh, van a ser eh, espacios claves de la ciudad. Eh, esta imagen eh, viene de un, ah, bueno, este es Nihonbashi. De hecho, eh, esta imagen viene de un libro que fue muy famoso que se llama Edo Shōzue, o imágenes eh, de lugares famosos de la ciudad de Edo, que circuló eh, sobre todo en finales del XVIII y una buena parte de la primera mitad del siglo XIX, y que muestra distintos espacios dentro de la ciudad y que nos sirven a nosotros para poder ver la actividad comercial. En este caso es la zona de Yotsuya, eh, que fue también una zona comercial importante dentro de la ciudad de Edo. con eh, Había muchas farmacias, se decían, en, en Yotsuya, farmacias que vendían de todo tipo de cosas, hasta afrodisíacos. Y este es un tríptico donde vemos una recreación de una tienda, en este caso una tienda de abanicos, eh, donde pues, es muy, se, se cuestiona mucho hasta dónde todas las dependientes de tiendas eh, eran mujeres, pero bueno, esto fue muy característico de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se sustituía, a, o se ponían mejor, se representaban mujeres dentro de la estampa japonesa y de, eh, quizás de los ilustradores más conocidos fue Kitagawa Utamaro. Bueno, quería llegar a esta. Esta es una estampa de Suzuki Harunobu, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, donde vemos estas dos figuras. Y ahora yo les quisiera hacer una pregunta, ¿qué, es, qué ven? ¿O quiénes, ¿Quiénes ustedes creen que son esos representados? China y Japón, habías dicho, ¿por qué te pareció China? Por la manera en que está vestido. Es un maestro confuciano. Entonces vemos en un bote, además, es decir, el río, el bote, es decir, símbolo importante de la ciudad de Edo, un maestro confuciano, lo vemos ahí con sus libros, y una chica joven, japonesa, a lo mejor sí, por el tipo de eh, ropa que tiene, el obi, pues seguramente será hija de un chonin, de un comerciante importante o un comerciante por lo menos con capacidad económica, que nos muestran además pinturas distintas. En el caso del maestro confuciano, lo que vemos en la mano es una pintura tinta china, símbolo no solo de eh, la conexión con China, sino también símbolo de la élite de ese momento. Es decir, la escuela de pintura oficial de los Tokugawa, era la escuela Kano, es una escuela de pintura a tinta china, y en el caso de ella, ¿qué ven en la pintura? Así es, yo diría más que aristocracia está vinculada con la élite militar del momento. Y entonces estamos viendo una pintura de una mujer muy parecida a ella misma, por lo tanto lo que estamos viendo aquí es justamente esa dicotomía de la que hablábamos hace un momento, es decir, un poder político y militar donde la ideología dominante es el neoconfucianismo, por lo tanto vemos a este maestro confuciano con sus libros y un objeto de arte típico de ese grupo de élite y vemos aquí entonces a la representante de la cultura popular urbana de los chonin, la cultura popular urbana de ese momento en donde la gente del común comienza a ser la que estaría representada en una buena parte de la producción artística de ese momento. En este caso es una pintura, lo que llaman pintura ukiyo-e o nikuhitsu ukiyo-e, que es otra de las variantes del ukiyo-e. El ukiyo-e no solo es grabado, como vamos a ver en un momentito, y esta estampa es muy interesante porque justamente lo que vemos es cómo se contraponen los dos espacios culturales más importantes de ese momento, el oficial, representado por el maestro confuciano y el popular que debancaría completamente al oficial a nivel difusión, a nivel eh, gusto de la gente, más allá de la población chonin, definitivamente. Entonces, esta estampa es muy interesante porque justamente nos muestra esa, ese choque hasta cierto punto. De, eh, de ideologías. Y esa ideología del ukiyo, ¿a, a, ¿a qué está haciendo referencia? Es decir, la palabra ukiyo que conocemos hoy en japonés, que significa mundo flotante, que es por lo que más la conocemos el día de hoy, las estampas del mundo flotante, ukiyo-e. Eh, esa palabra, perdón tiene un origen diferente del, del mundo flotante. El origen de esa palabra tiene que ver con el budismo y tiene que ver con un mundo de sufrimiento, mundo de lo efímero, es decir, vivi, no voy a entrar tampoco en budismo, pero bueno, vivimos en un mundo que es causa de sufrimiento constante. Sufrimos por todo, por eh, amor, por desamor, por enfermedad, por muerte, por deseo, por apegos. Que sería la palabra importante. Entonces sufrimos justamente porque nos apegamos a un sinfín de cosas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando acá entonces? ¿Por qué cambia el mundo de sufrimiento a mundo flotante? Bueno, hay una conexión también que la podemos trazar a través del budismo, que es ese mundo flotante, ese mundo efímero, que también es causa de sufrimiento. Pero ¿cómo se le da la vuelta? aquí en, en el periodo Edo, por parte sobre todo de la literatura popular de ese momento, hay un libro muy conocido que se llama Ukiyo Monogatari, que es Cuentos de este mundo, se puede traducir así también, o Cuentos del mundo flotante, del escritor Asair hoy en donde él justamente comenta ese cambio. Y lo comenta en el sentido de, vivimos en una sociedad en donde estamos sujetos no solamente a leyes divinas, sino también a leyes de la élite militar samurái, donde nuestro terreno de acción en el campo de lo político es muy limitado. Eh, sin embargo, justamente por todas esas leyes, justamente porque finalmente vamos a hacer polvo mañana, deberíamos aprovechar mejor esta vida en este mundo que estamos, con todas sus contradicciones, y tratar de pasarlo lo mejor posible, Deja, hay una frase muy famosa, dejarnos llevar a la deriva como si fuéramos una jícara, eh, es a eso a lo que él llama uquillo, es a eso a lo que él llama flotar, el vivir en este mundo de lo efímero, pero tratar de disfrutar de lo que tenemos a la mano. Eh, ahora, a pesar de este tono hedonista, que tiene eh, la frase, que tiene el propio sentido de la cultura de Luquillo y de una buena parte de la literatura y de otras cosas que vamos a ver acá, porque ese mundo de Luquillo también estaría vinculado con la satisfacción de los deseos y de los placeres mundanos, en todo sentido posible. Eh, a pesar de eso, yo sí quisiera hacer énfasis en que eh, no debemos confundirnos de que todo el mundo como pasa en cualquier sociedad de cualquier momento de la historia, podía realmente satisfacer todos sus deseos, porque evidentemente no todo el mundo tenía la misma capacidad económica, porque ese mundo de la satisfacción de los deseos también implicaba dinero, implicaba poder tener acceso a bienes, poder tener acceso a servicios que no todo el mundo tenía eh, manera de satisfacer. Entonces, sí quiero hacer esta aclaración porque, como vamos a ver, muchas de las temáticas más importantes de la estampa japonesa, de ukiyo e tienen que ver con la representación de esos deseos y de esos espacios en donde se pueden cumplir esos deseos. Y cuando vemos ese volumen de producción, podemos tener eh, erróneamente la idea de que pues, esto todo el mundo podía tener acceso a ello cuando no era así. Es decir, los barrios de prostitución fueron importantes en la ciudad de Edo, también fueron centro, centros culturales importantísimos, como fue Yoshibara. Tengamos en cuenta siempre, siempre ese aumento de población masculina en la ciudad de Edo, entonces hay un boom también de barrios de prostitución, que eso son representados también en el Ukiyo-e, el teatro, sobre todo el teatro kabuki, es otra de las temáticas más importantes de los orígenes de ukiyo-e, también tiene que ver con ese mundo del disfrute. Eh, y la literatura popular de esa época también va a estar girando en torno a muchos de esos espacios. Vamos a ver que el Ukiyo e también funcionó como un medio de publicidad de ciertos productos de ciertos servicios, de ciertos lugares. Es decir, hay ukiyo es sobre todo del 19 que promueven restaurantes. Ahí también, por supuesto, es importante tener en mente de que hay una participación de patrocinadores detrás de la producción de, cierta, de cierto tipo de ukiyo -e. Hay ukiyo-es que son muy ricos en los diseños de, eh, de kimono, por lo tanto, también hubo patrocinadores detrás de esto, el famoso ilustrador Utagawa Kuniyoshi, su padre, tenía, su padre era tintero, fabricaba tintes para diseño de vestuario. Por lo tanto, esas conexiones comerciales, más allá del producto en sí, sino también de lo que representa, son importantes de tener en cuenta. Era un medio de publicidad de muchas cosas. Era un medio también de propaganda de ciertos productos y de ciertos servicios para la población. Y como podemos suponer, si nosotros hacemos así y vemos cómo funciona nuestro mundo contemporáneo, si los medios hoy son diferentes, ya no es estampa japonesa, hoy tenemos internet, tenemos cine, tenemos televisión, revistas, lo que se representa del mundo, evidentemente, y de, perdón, de lo que se representa del mundo y de eh, el disfrute, y de las posibilidades de consumo, eh, no siempre está de la mano con que todos tienen acceso. Entonces, depende de la capacidad económica de cada grupo, y en el periodo Edo no fue diferente, sobre todo cuando estamos hablando de una producción comercial, como fue la estampa japonesa. Les traigo aquí algunos, algunas imágenes de barrios importantes. En la ciudad de Edo, barrios que van a ser clave también en, la, en lo que representa la estampa japonesa. Habíamos hablado de barrios de prostitución, de teatro, etcétera, etcétera. Esto va a estar muy marcado también por cuáles son las temáticas más importantes dentro del mundo del ukiyo -e. Las tres primeras temáticas, las que dan origen a esta producción, que nace como pintura, es decir, lo primero que comienza a representar el mundo de la ciudad de Edo, el mundo de los chonin, de la gente común, es la pintura. Sin embargo, por la popularidad que esa pintura tiene, pues comienzan entonces a idearse otros medios en donde la producción sea mucho mayor y la gráfica, la silografía, va a ser el medio más importante para que pueda haber una producción mayor porque la demanda cada vez será más grande. Entonces, cuando hablamos de Ukiyo-e, es importante tener en cuenta de que la pintura, no solo la estampa, sino solo la silografía, fue también parte, y no solo al principio, sino también a lo largo, ya por supuesto, a lo largo de su historia. Eh, por supuesto, el volumen de producción mayor va a ser eh, eh, la asilografía y no tanto la pintura, como podemos suponer, pero es clave que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, ¿cuáles eran esos tres, que no los llegué a decir, temas genéticos de, eh, de Luquillo? E? Número uno, lo que se llama Vijinga, que es Vijinga Mujeres Bellas. Es decir, nace Ukiyo-e también representando a la mujer y sobre todo a la mujer común y corriente, alguna hija de Chonin que era famosa por su belleza, pero también prostitutas que eran famosas en ese momento. Les decía que el barrio o los barrios de prostitución fueron espacios importantes, el más famoso de todos es este, Yoshiwara, esto es un mapa de 1846, por lo tanto Yoshiwara va a ser igualmente... Eh, altamente representado a lo largo de la producción de, eh, de Uquilloé. -e. Eh, quizás un volumen mayor en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Eh, ¿De qué manera estos espacios también funcionaban como centros culturales importantes? Bueno, en muchas de estas casas, aquí vemos las diferentes casas, Muchos de esos negocios también patrocinaban ukiyo -e y literatura popular del momento, por supuesto. En esas casas muchas veces se reunían escritores, editores y pintores famosos. Utamaro quizás fue el más conocido, pero no es el único. Eh, y eh, estas mujeres que brindaban servicio ahí estaban también distribuidas en una serie de categorías en donde eh, la taiyu, en esa época inicial vendría siendo la más grande, después la Taiyu desaparece y aparece otra que es la Oiran. Eh, y estas eran mujeres entrenadas además en, en tocar instrumentos, en declamar poesía, en escribir. Por lo tanto, hay un ambiente más allá de, eh, del comercio del sexo importantísimo en estos barrios. De hecho, la propia literatura del momento habla de que mucha gente ni siquiera iba a esos barrios solo a buscar sexo, sino a tener una experiencia diferente. Son barrios, además, que marcan un espacio que no es real. Es decir, incluso la manera de llegar a esos barrios eh, va a estar siempre marcándote que vas a entrar a un espacio diferente de tu mundo cotidiano, con casas que brindan servicios de lujo, eran, por supuesto, altamente caros, es decir, hay muchos libros que narran historias de cómo muchos hombres arruinaron las fortunas de sus familias en Yoshiwara eh, y marcan siempre el que vas a vivir una fantasía, es decir, incluso al punto de no te enamores, porque pues, hay reglas dentro del barrio. Eh, vas a vivir algo diferente, es decir, lo que vas a vivir es justamente una experiencia con servicios, con objetos, con personas, con mujeres bellísimas, que no son exactamente lo que sucede en el mundo cotidiano. Lo mismo pasa en el teatro kabuki, es decir, el teatro kabuki es otro enclave físico y esta es otra imagen de las zonas de teatro, habían zonas de teatro en la ciudad de Tokio, perdón, en la ciudad de Edo, el teatro Kabuki, que es el teatro popular de ese momento, igualmente, y bueno, nos pasa a nosotros hoy cuando vamos a ver una película, cuando vamos a ir al teatro, es decir, vivimos una historia, nos conectamos con los personajes y con la historia, pero eso no es real, eso no es la realidad, es una representación de la realidad, así mismo como la estampa, es una representación de esa representación muchas veces. Eh, y la literatura popular, que sería otro de esos enclaves importantes en este, la zona de Nihonbashi, también te brindaría justamente esta especie de mundo virtual. Es decir, los bar el barrio de Yoshibara, el teatro Kabuki y la industria editorial, van a ser constructores de mundos virtuales donde la gente va a fantasear sobre su vida o va a fantasear sobre muchas cosas o brinda un escape a esas restricciones, a esos controles sobre la población choning de las que comentaba el escritor Asairi hoy cuando hablaba de el mundo del mundo de Luquillo en Luquillo Monogatari. Otra vez... Llevémoslo al mundo contemporáneo eh, y funciona exactamente igual. Es decir, hay una serie de productos culturales que pues, sirven para virtualmente vivir algo que no es nuestra vida cotidiana. Entonces, a mí me gusta siempre comparar con el mundo de hoy porque nos permite aterrizar mejor esto. Y hablo en esos términos sobre todo ¿por qué? porque en el siglo XIX… Eh, una de las historias famosas es esa de la estampa japonesa que llegó como papel para envolver eh, cerámica. De hecho, hace poco salió un artículo muy interesante que de cierta manera desmiente ese mito. Es decir, no hay ninguna prueba. El, el artículo lo que trata es de rastrear de dónde salió esa información y sobre todo tiene que ver con papel, pero de libros ilustrados, no exactamente de las estampas japonesas ichimai eh, que son las que más conocemos hoy y que se vendían muy alto. El artículo empieza hasta dónde, decir, si en ese momento ya estas piezas eran muy bien vendidas en Occidente, ¿por qué viene ese comentario? Y bueno, fue un comentario que construye un gran mito. Entro aquí al siglo XIX y a Europa porque justamente en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa, estas piezas son altamente populares, empiezan a comerciar y son parte de las fuentes de inspiración de muchos artistas europeos que las valoran de manera diferente de cómo fueron valoradas en ese momento. Es decir, la Europa asume esta producción con un término, que en Japón de ese momento no existía, que es el término de arte. Y por lo tanto, cuando categorizas a algo como arte, ya estás también marcando ciertos usos, cierta eh, manera de producir y cierta manera de consumir, que no es precisamente la manera en que estas piezas funcionaban en esa etapa. Con esto no estoy diciendo de que estas piezas no tengan... Eh, un alto componente estético, no quiere decir de que no las podemos considerar como arte pensando la maestría técnica, representativa, etcétera, etcétera, sino son objetos eminentemente comerciales. Es decir, no hay ninguna consideración al estilo de arte en la Europa de ese momento. Es decir, se producían en dependencia de lo que el mercado pidiera, se producían en dependencia de lo que el editor que va a ser la figura central, decidiera, y ese editor, que es la persona que tiene los medios económicos para producir estas piezas, es el que va a contratar, si es el caso de un libro, va a contratar a un escritor, va a contratar a un ilustrador, en el caso de estampa japonesa, igual. Fíjense que no hablo ni de pintor ni de artista, para evitar justamente esas palabras. Muchos de esos ilustradores, como Utamaro, como Hokusai, eran pintores también, pero si vamos a hablar de la estampa japonesa, lo que hacían ellos solamente era el diseño de la estampa. Les traigo aquí varias imágenes que ilustran esos diferentes mundos de los que hablamos y me había faltado una última temática. Habíamos hablado de tres temas principales, las mujeres bellas, bijinga, Muchas veces son mujeres del común, otras veces son prostitutas famosas. En segundo lugar, yaku-shae o estampas de actores del kabuki. Es decir, y esto es importante, no estamos hablando de estampas del teatro kabuki, sino de actores. Es decir, otra vez y veamos la centralidad del ser humano, común y corriente muchas veces. Mujeres, actores de kabuki que además fueron eh, ídolos populares de ese momento, y estas estampas de actores de Kabuki funcionaban también de maneras muy similares a como hoy los jóvenes tienen pósters de sus actores o sus cantantes favoritos, también funcionaba en ese sentido. Y, la y el tercer tema importante, original de Luquillo es la estampa erótica, lo que, llama, lo que se llama Shunga, o pintura de primavera, o imágenes o estampas de primavera, entonces esos son los tres primeros temas, después el Ukiyo-e comienza a incorporar otros temas que vamos a ver más adelante pero concentrémonos en esos espacios ahora, entonces el espacio de los, de los barrios de prostitución famosos también es representado por la pintura Ukiyo-e como vemos aquí, en este caso y ahí vemos pues clientes y, eh, y prostitutas este es también otra imagen eh, importante, igualmente de, eh, de Yoshibara, de Nakanocho, que era la avenida principal de Yoshibara, que es, eh, la mayoría de las representaciones de esa avenida siempre va a estar con los cerezos en flor, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, son espacios altamente representados. La anterior es una estampa. Uh -huh. Esta es otra pintura, ukiyo -e, igualmente de estos barrios, esta mujer debe ser una taiyu, es decir, una de estas altas jerarquías, porque la vemos acompañada, el hombre el, con la sombrilla. Y bueno, les traigo varias. Esta es una estampa japonesa de los, de los, de los ori, del principio eh, de, eh, el, el nacimiento del nacimiento de Lukiyoe, que ocurre más o menos a mediados del siglo XVII. Es decir, como vemos eran impresiones eh, monocromas, todavía no había impresión en color en esta etapa, pero igualmente es de esos barrios. Una Taiyu, eran muy famosas por el vestuario que tenían, es decir, eh, kimonos con, con un diseño muy, muy rico, telas también caras, el, adornos de, del, del pelo igual muy complejos. Y bueno, esto es una fotografía ya del siglo XIX, justamente también del de barrio de Yoshiwara. Aquí vemos una estampa, un díptico de eh, Kiyonaga, que fue otro de los ilustradores de estampas de mujeres bellas, importantes de la segunda mitad del XVIII, y otro de los barrios igualmente. Este es un ejemplo de estampa erótica. La gran mayoría de la estampa erótica japonesa es sexualmente explícita. entonces Esta es moderada y aquí vemos a esta eh, mujer tocando shamisen. Uh -huh. El teatro kabuki. Sí, el teatro kabuki nace de hecho en la ciudad de Kioto. Fue desde su origen un teatro popular. Las historias del teatro kabuki de ese momento eran historias que o tenían que ver con sucesos del momento, de cierta manera disfrazados para evitar la censura de las autoridades, porque la censura de las, las autoridades tenían controles muy específicos sobre los temas del teatro kabuki, no se podía mencionar a samuráis, menos aún a miembros de, el, del gobierno, no se podían mencionar sucesos de actualidad, porque la mayoría de esos sucesos de la actualidad, por supuesto, hacía quedar mal al poder central. Entonces, eh, el kabuki disfrazaba mucho, utilizando historias del pasado eh, para comentar sucesos del presente. Entonces, bueno, los orígenes del kabuki tienen que ver con la ciudad de Kioto, con las orillas de los ríos. Eh, igualmente, eh, es un, un teatro eh, con una marca popular y chonin muy específica, eh, hoy día el Teatro Kabuki es muy diferente de lo que era en ese momento, es decir, aquí constantemente se estaban creando obras nuevas. Eh, hoy día ya hay un número canónico de obras eh, del Teatro Nacional de Kabuki. El baile era importante en ese momento, ya hoy no tanto. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de, eh, de, los, del, del, de, la, de las fachadas del Teatro Kabuki donde se anunciaban las obras, hoy se sigue haciendo así una imagen del interior de uno de, esos de, de uno de esos teatros kabuki donde vemos el Hanamichi, que es este pasillo que permite una interacción mayor entre el público y el actor. Y bueno, y esta es una de las líneas de actores más importantes que hasta el día de hoy sigue existiendo, aunque hoy no tenemos a, todavía ningún Ichikawa Danjuro. Este es Ichikawa Danjuro y hay Ichikawa Danjuro, uno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, se conoce por eh, los rombos, el triple rombo. Es decir, eh, hay, en el teatro Kabuki hay diferentes líneas actorales. Es decir, su nombre no es Ichikabadan Juro, es un nombre artístico que tiene que ver con una familia de actores que siempre representan ciertos personajes. Aquí vemos otra vez Ichikabadan Juro. Y esto es una fotografía contemporánea. El Kabuki tiene historias o historias de amor, o de amores imposibles, o de dobles suicidios, eh, pero también tiene historias sobrenaturales, historias de aventuras, como puede ser el caso de este. Y les traigo una imagen ahora de algo que, acaba de, que está ocurriendo ahora en Japón, que es esto, eh, que es ese que está ahí arriba, es eh, Ichikawa Bizo y Ebizó, eh, que es uno de los actores más famosos de Kabuki ahora, ha llevado al Kabuki parte de la Guerra de las Galaxias. Es, es decir, está apareciendo ahora en todas las noticias en Japón, eh, esto, el hijo de Ebizó ahí arriba, y bueno, supuestamente Ebizó se convertirá en algún momento en Ichikawa Danjuro. Entonces, se los traigo porque, para que ustedes vean también cómo, a pesar de ser una forma teatral, que hasta el día de hoy está canonizada, eh, siguen habiendo intentos por actualizar el Teatro Kabuki y sigue siendo un teatro que no tiene la popularidad que tenía en el periodo Edo, pero con este tipo de acciones, como que se trata de llevar más al mundo contemporáneo que así funcionaba en esa época. El tercer espacio tiene que ver con la producción editorial. Y aquí vemos a este hombre con eh, un bulto de libros a sus espaldas. Es decir, esas casas editoriales que producían libros eran las mismas casas editoriales que producían ukiyo-e. Esto es un ejemplo, ya esto es del siglo XIX, y es el, la famosa historia Hakkenden, que fue altamente popular eh, y que pues, hasta el día de hoy eh, lo van a encontrar incluso hasta en la cultura popular, eh, van a encontrar versiones del Hakkenden en, eh, en, en, el, en el cine, en el manga, en el anime. Y lo que vemos aquí es pues, la edición original, que contaba de una serie de volúmenes, es decir, la publicación en entregas, también va a ser algo muy característico de la literatura popular japonesa de ese momento. Y como vemos en la imagen de acá, no solo era importante el texto, sino también las ilustraciones. Entonces, añadimos algo más a luquillo e no solo la pintura, no solo las estampas, sino las ilustraciones de libros. ¿Por qué? Porque los ilustradores y los editores eran los mismos que producían para eh, las estampas independientes o lo que llamamos Ichimae. En ese caso es Kunizada, Utagawa Kunizada, que fue uno de los más famosos ilustradores japoneses de la, eh, de la primera mitad del siglo XIX que se dice que produjo más de 25,000 diseños para estampas independientes y que fue altamente productivo también como ilustrador de libros. Eh, hoy día, por ejemplo, la manera en que se valora a Kunisada, junto con Hokusai, que es contemporáneo, estamos hablando de una época donde están conviviendo Katsushika Hokusai, Utagawa Kunisada y Utagawa Kuniyoshi con otro tipo de estampa que ahorita veremos que son las de guerreros. Eh, Utagawa Kunisada en ese momento fue mucho más famoso que Hokusai. Es decir, las maneras en que se valora a Hokusai hoy son diferentes de las maneras en que se valoraba a Hokusai en la primera mitad del siglo XIX y en eso tienen mucho que ver los pintores sobre todo eh, impresionistas y posimpresionistas y no tanto el contexto de Japón de esa época. Con esto no estoy diciendo, ni estoy tratando de demeritar para nada la producción de Hokusai, por supuesto que no, nada más digo que en ese momento Utagawa Kunisada era mucho más famoso que Hokusai. Y bueno, la producción de literatura popular ilustrada fue también importantísima en ese momento y para mí es clave siempre presentar esto, para que no nos quedemos con una visión de Luquillo E solo de las estampas independientes. Eh, como les decía, eh, una gran mayoría de los libros estaban ilustrados, y bueno, aquí voy a ser breve, eh, la manera en que eh, funcionaba la relación imagen-texto en esos libros va a variar mucho en dependencia del momento histórico, va a variar mucho también en cuanto a qué tipo de producto es, para qué mercado está pensado, porque esto igualmente tiene mucho que ver. Entonces, muchas veces vamos a ver que hay un mayor peso de la imagen, otras veces vamos a ver que hay un mayor peso del texto y otras vamos a encontrar un equilibrio, como el caso de Hackenden Den que les mostré a continuación. Entonces, les traigo aquí diferentes ejemplos de esa interacción entre texto e imagen. Otro punto importantísimo de esta época y de la producción editorial, tanto estampas independientes como libros o álbumes, es eso que están viendo acá. Eh, va a ser más difícil para los que no puedan leer japonés, pero esto que estamos viendo aquí es algo que fue definitorio para los cambios que se van a dar Después del fin del periodo Tokugawa, del inicio del periodo Meiji, en 1868, y tiene que ver con las capacidades de lectura, con los procesos o con las posibilidades de alfabetización de la población. Es decir, en Meiji, se 1868 en adelante, se dan cambios importantísimos, se da un avance muy grande en las capacidades de lectura de la gente, no solo por las reformas concretas en cuanto a la educación nacional que se hacen en Meiji, sino porque desde hacía dos siglos, la industria editorial estaba con propósitos diferentes, es una, un producto comercial, pero estaba incidiendo en las posibilidades de lectura. Es decir, esto que estamos viendo aquí se llama hentai gana, y es un tipo de escritura fonética, que no usa ideogramas. Por lo tanto, permite a la gente que no puede leer ideogramas, kanjis, más fácilmente tener acceso al contenido que está aquí. Y la industria editorial del periodo Edo fue altamente eficiente en eso. Es decir, quiere decir que ya después de dos siglos, una buena parte de la población de Japón podía perfectamente leer. No solo la estrategia es esta, en este caso, es básicamente es escritura fonética, un poco diferente de la que se usa hoy día, es decir, no es exactamente... Hiragana y katakana, es decir, tiene más que ver con aquellos... ¿Hay alguien aquí que estudia japonés? Me imaginé. Eh, no es exactamente el hiragana que conocemos hoy, es un poco más complejo, pero bueno, igualmente es fonético. Sin embargo, ocasionalmente vemos que se incluyen ideogramas. Y hay algunos textos, bueno, este igual es gente eh, gana la mayoría... Y hay algunos textos donde vamos a ver que ya se acerca más a la realidad del japonés, en donde se mezclan ideogramas con escritura fonética. En otros casos vamos a ver que los ideogramas al lado tendrían su lectura fonética. Por lo tanto, todas estas estrategias, que son estrategias comerciales, van a tener un impacto grandísimo en la población y van a contribuir mucho a que después de esos dos siglos sobre todo dos siglos de producción editorial a través de la, de la literatura popular y de la estampa japonesa, esto incidiera en que hubiera una mayor cantidad de gente con capacidad de lectura. Ah, bueno, ahí, ahí arriba sí vemos lo que les decía. El de más arriba, el ideograma al lado, tiene su lectura fonética. En este caso se trata de un libro ilustrado muy famoso de un artista de Kioto que se llamó eh, Nishikawa Sukenobu, que quizás hoy no es de los más conocidos, pero que en su momento, segunda mitad del siglo XVIII, eh, tuvo un papel muy grande en el desarrollo, de, eh, del, sobre todo de las imágenes y de la producción de imágenes en la ciudad de Kioto. Fue muy conocido en su momento. Y bueno, este libro es muy famoso porque presenta actividades cotidianas de mujeres de diferentes clases sociales. esto es un típico libro ilustrado del 19, las historias de aventuras a través de esto, de esta tipología que se llamó Yomihon, o libro, Yomihon significa libro para leer, pero el Yomihon sobre todo era una tipología literaria del, de temas de historias de aventuras, o de historias de aventuras de samuráis, o, hay, o hubo historias de origen chino, como el famoso Suikoden, que se produjo en China y se tradujo al japonés y se adaptó, y hubo muchísimas versiones. Eh, la literatura de aventuras muchas veces tenía también toques sobrenaturales, y esto impactó no solo eh, en la literatura popular de ese momento, sino también en la producción de estampas sobre todo las estampas de lo que llaman mushae, que es otra de las temáticas, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, es que llaman estampas de guerreros, eh, de las que Kuniyoshi fue el más importante eh, representante, pero nacen de aquí, es decir, nace de la literatura popular de aventuras de ese momento. Los libros ilustrados también se producían en color, como es este caso que estamos viendo acá, donde vemos una de las formas de comerciar estas estampas. Es decir, supuestamente esto es una tienda de lo que llamaban ezoshi, es decir, la manera en que se conocían a estas eh, imágenes, o a esto que llamamos ukiyo-e, en esa época era ezoshi. Eh, y vemos la tienda de Tsutaya Yusaburo, que fue uno de los editores más conocidos de la segunda mitad del siglo XVIII, fue editor de Utamaro, de una buena parte de la obra de Utamaro, Dicen por ahí que Yusaburo es ese que se ve ahí detrás y ven una de las maneras de comerciar estas estampas, es decir, ahí están puestas en estos muebles y la gente pues pasaba y compraba. Yusaburo también produjo libros ilustrados muchísimo. Entonces, esta es una imagen interesante porque vemos cuál, eh, o vemos una de esas formas de comerciar estas estampas en las casas editoriales. Esta es otra también de Yotsuya, eh, vemos, las vemos colgadas ahí arriba. Y esta fue otra de las maneras de comerciar también, además del señor con los libros a la espalda. Y esto se llamaba eh, Tiendas bajo las Estrellas, Hoshimise que se ponían de noche, eran como puestos de la, en la calle que se ponían de noche y se comerciaba todo tipo de cosas, pintura, libros, estampas, era un excelente lugar para comerciar cosas prohibidas por la ley. Uh -huh. Y eh, estas se las pongo muy rápidamente porque es un pequeño libro ilustrado que muestra los diferentes procesos de producción de la estampa es desde eh, la concepción de qué, qué vamos a hacer a partir de lo que pide el mercado por parte del editor, invitando a un escritor, si era un libro, y un ilustrador, si era un libro ilustrado o una estampa, y a partir de ahí la producción de planchas, después impresión, después encuadernación, que me voy a dedicar ahorita más adelante a ver en detalle, es decir, solo se los quería mostrar porque es interesante el libro para eh, ver cómo funcionaba todo ese proceso y que pues, después incluía los, de los procesos de encuadernación y hacer las portadas y demás, la venta, y aquí es muy interesante porque vemos la gente que está como que luchando para que le vendan, seguramente es algo que acaba de salir y ahí está la gente por, con, tratando de comprar eh, de primera mano el libro. Hay detalles en las estampas y en los libros que van a ser importantes para poder entenderlas mejor. En el caso de los libros es el colofón, donde vienen los datos editoriales, como pasa en cualquier libro hoy día, es decir, quién es el, el editor, el escritor, eh, el ilustrador. Eh, esto no nos, eh, no nos es ajeno. Sin embargo, las, las estampas Ukiyo-e también tienen una serie de elementos que nos sirven a nosotros para poder tener más información, pensando ahora en la colección eh, Popenó. Eh, ¿Cuáles pueden ser algunos? Ahora, si ¿sí me pueden ayudar con la luz. En primer lugar, encontramos en ocasiones, ¿ven esos cartuchos cuadrados arriba rojos, en este caso amarillo? En ese caso particular se refiere no al título de la obra, sino a quiénes son los personajes representados. Esto es un tríptico, Yaku Shae, un tríptico de actores del Teatro Kabuki. Muchas veces las estampas de Teatro Kabuki vamos a ver esos cartuchos donde en ocasiones está el nombre del actor y el nombre del personaje. En este caso solamente vemos el nombre del personaje. Por esos cartuchos podemos saber de qué obra de Teatro Kabuki se está hablando aquí. Los otros cartuchos interesantes son estos que si me ayudan con la luz se podrá ver mejor, que en este caso es, aquí se ve un poquito mejor, es Toyo Kuni. Es decir, esa es la firma del ilustrador. Después tenemos otros, otras marcas, que es esta de aquí, que es el logotipo del editor. Es decir, ya sabemos quién fue el ilustrador, ya sabemos quién fue el, el editor o la casa editorial. Y después vienen otros, más chicos, que se ven mejor aquí, que se llaman, hay dos tipos, kiwamein o aratamein, que en este caso es un aratamein, que es un sello que quiere decir que la, la pieza está, pasó la censura. ¿De qué estamos hablando aquí en esto con la censura? Bueno, estas piezas, como la literatura popular, tenían que pasar las regulaciones que dictaba el gobierno sobre el control de materiales impresos. Este control dependía de los gremios, una gran parte, es decir, había un importante grado de autonomía en, en esto, pero todas estas imágenes y todos los libros que hemos visto hasta ahora, aquí está, Toyo Kuni pintado por Toyo Kuni, eh, el logotipo del editor... El de arriba, que es el aratameín, eh, se, ¿cómo se hacía esto? Es decir, cuando un editor, eh, junto con un escritor, ilustrador, pensaban en una obra, ya fuera libro o estampa, una vez que estuviera la propuesta hecha, se enviaba al gremio para que fuera, o a los sensores eh, eh, definidos por el gremio, para que pasara estos controles. Eh, en el caso de la estampa, lo que se hacía era, se mandaba el primer borrador. Y estos sensores, si la obra podía pasar, le ponían un pequeño sello. Ese sello que le imprimían al boceto, se, se grababa después, una vez que la pieza se mandaba a los talleres de gráfica y debía estar, si, por ley, tenía que estar eh, en, en la obra. El otro sello que vemos abajo, en este caso es mes 6 del año de la serpiente, quiere decir la fecha en que la obra fue censada, quiere decir que ese es un punto importante que nos permite a nosotros hoy fechar estas piezas. ¿Todos los sukiyo -e tenían eh, estos datos? No. Es decir, estos datos de hecho empiezan a ponerse por ley a partir de la década del 40 del siglo XVIII. Las estampas anteriores no tienen estos datos, por lo tanto, la tarea de fechar, por ejemplo, es más compleja. Eh, lo que sí casi siempre aparece es la firma del ilustrador, el logotipo del editor y, en ocasiones, la casa donde se hizo, eh, donde, se, donde se grabaron las planchas y la casa impresora. En este caso no vemos esos, eh, esa, esa información, hay algunos casos que lo tienen, otras que no. Bueno, aquí vemos una pieza muy famosa de Hiroshige, Hiroshige I, del siglo XIX, que además también fue muy conocida en Occidente, eh, además también por copias que Van Gogh hizo de esta pieza en óleo. Igual, vemos ahí los mismos datos, el nombre de la serie en rojo, que son los 100 lugares famosos de Edo, después el nombre de la pieza, la firma de Hiroshige y eh, los datos del editor. Ah, y allá arriba eh, los, eh, los, eh, las marcas de la, de la censura, la rata main a la derecha y la fecha a la izquierda, que en este igual es el año de la serpiente, pero es el mes 9. Terminamos hoy con algunas imágenes que tienen que ver con el proceso de producción de las estampas. Eh, por supuesto que esta también es de Toyokuni, mira, ya, ya esto ya lo pueden identificar. El, y además el gusanito este ahí arriba del, del cartucho eh, se, sirve para identificar. Ese Toyokuni que está ahí no es Toyokuni primero, es Toyokuni tercero. Entiéndase también Kunizada primero. Kunizada primero y Toyokuni tercero fueron la misma persona nada más que tiene firmas diferentes en diferentes momentos de su vida. Entonces, esto que están viendo aquí es una recreación de un proceso de producción de la estampa japonesa donde se ponen mujeres como si fueran las productoras, eh, normalmente <coughs> eran hombres, ojo, no quiere decir que las mujeres no participaran, es decir, hay registros de mujeres que produjeron también ukiyo-e, de hecho, la hija de Hokusai hoy, eh, es uno de esos casos que hoy día sí se tiene documentado. Eh, entonces, vemos aquí varias cosas. ¿Cómo funcionaba el proceso de producción de Luquillo E? Les dije hace un rato que el editor va a ser la figura central. Es el editor el que decide qué hacer, en dependencia de lo que el mercado pida, independencia eh, de qué sector del mercado pide, porque también hay muchos productos que son dirigidos a grupos diferentes dentro de ese mercado amplísimo y ya estamos hablando del siglo XIX. Una vez que el editor tiene pensado ya qué hacer y que cuenta con los medios para hacerlo, pues les decía que contrata a un eh, ilustrador, vamos a hablar ahora solo de, de la estampa, contrata a un ilustrador. Muchas veces ese proceso de decisión era de los dos, o ese, proceso, o ese proceso involucraba quizás más al ilustrador. El ilustrador le podía vender la idea al editor y entre los dos tomaba un acuerdo. Pero yo resalto la figura del editor porque va a ser el centro de todo este proceso. El, eh, el editor, una vez que ya se sabía qué se iba a hacer, hacía un boceto que lo discutía con el editor si la estampa iba a ser en color, se discutía también con la casa impresora, con el impresor, cómo trabajar los colores, y que era un trabajo colectivo, y es a donde yo quiero llegar aquí. La producción de Luquillo, a pesar de que hoy día, en la mayoría de los libros o en las exposiciones, vemos que eh, en este caso es Toyokuni, ter, Toyokuni III, la pieza se llama tal y tal, es decir, eh, esto es un, un problema que venimos arrastrando los historiadores del arte, eh, y que afecta la comprensión de cómo funcionaban estas piezas, es decir, arrastramos este problema otra vez por eh, el peso eh, del eurocentrismo dentro de la historia del arte, donde solamente la figura de él, y le voy a poner comillas, artista es lo importante, en este caso no es así. Tampoco en el, en el grabado europeo del siglo XVI o del siglo XVII, también era un producto colectivo. Entonces, esto es un producto colectivo, tan importante es el ilustrador, como el editor, como el grabador y como el impresor. Entonces, una vez que el boceto estaba listo o ya se había llegado a un acuerdo, si era una estampa eh, eh, en color, ese boceto se enviaba a, o la versión final del boceto se enviaba a una casa de grabado, donde se tallaban las planchas. Eran planchas de cerezo la mayoría de las veces, que se utilizaban para esto. Y aquí vemos, por ejemplo, eh, un, bueno, atrás una recreación de cómo se está tallando estas planchas. Sí, lo que se hacía era que ese boceto, que estaba hecho en un papel traslúcido, se pegaba a la inversa, boca abajo, sobre la plancha, y a partir de ahí, eso lo vemos aquí, y se comenzaba a tallar. El proceso de talla también era muy complejo. Eh, las zonas más eh, intrincadas, como por ejemplo podía ser el pelo, la raíz del pelo, o los detalles, las hacía el maestro grabador. Las zonas más sencillas las hacían los discípulos. Eh, una vez que la plancha del boceto primero estaba lista, se, se hacía una impresión de prueba, se enviaba al editor, el editor y el ilustrador la revisaban y a partir de ahí entonces se pensaban en los colores. Las planchas de los colores eran independientes. Por regla general es una plancha por color. En ocasiones se utilizaba anverso y reverso de la plancha. Si las zonas de color eran pequeñas, pues podían entonces utilizarse dos colores por plancha. Pero si, eran más, si, si, si estaba ese color más distribuido, pues era una sola plancha o lado de la plancha por color. Y para esto, para el registro de impresión, se utilizaba algo que se llama en japonés kento y son dos marcas de registro, a ver si tengo algún ejemplo, a ver si se ve. Si tenemos la plancha, era una marca abajo a la derecha en forma de L, es decir, era un relieve en forma de L, un alto relieve en forma de L y otro en la parte superior izquierda solamente pe así, pequeño. Esto servía... Y además, esto es importantísimo para que coincida justamente eh, los diferentes colores y no salga fuera de registro la impresión. Eh, por supuesto, esto conllevaba a la hora de imprimir un nivel de técnica y muy alto. Es decir, los, los discípulos, eh, era difícil que participaran en este proceso de, de, de establecimiento del registro. Bueno, una vez que estaba el juego de planchas hecha ese juego se enviaba a una casa impresora que se especializaban igualmente en imprimir o libros, o eh, estampas suquilloé, -e, y en donde había una serie también de instrumentos, como vemos allá los pigmentos y las brochas. Uh -huh. Acá vemos también otros instrumentos, que son las gubias, aquí afilando una gubia. Es decir, esto que ven es muy raro, aquí están uniendo todo el proceso. Es decir, eran dos casas independientes, las que se dedicaban a tallar las planchas y las que se dedicaban a imprimir. Para la impresión habían herramientas también muy particulares, más allá de las brochas y de los pigmentos. Los pigmentos hasta, hasta los años 30 del siglo XIX van a ser pigmentos naturales, de origen mineral, de origen vegetal y de origen animal. En dependencia del color, si utilizaba uno u otro, eh, quiere decir esto de que los colores de la estampa japonesa son altamente volátiles. La luz es el peor enemigo de la estampa japonesa porque se come. Eh, el color, sobre todo, de estas piezas previas a la década del 30 del siglo XIX. Diluyente de esas tintas, no son tintas eh, grasas, es decir, el diluyente es agua, el aglutinante es goma arábiga. Por lo tanto, eso las hace todavía mucho más inestables, ah, con la luz y con la, y con la humedad. A partir de 1830 empiezan a entrar a Japón tintas sintéticas de anilina, que comienzan a sustituir a algunas tintas anteriores, eh, que en ocasiones también se combinaban, no quiere decir de que se dejaron usar las anteriores, ¿no? en dependencia del efecto que se quería eh, lograr, se si utilizaban unas u otras, las tintas de anilina son más estables, es decir, no se desvanecen con la luz tan rápido. Y ya una vez que estaba impreso todo, se mandaba al editor y se comercializaba. Les traigo aquí algunos ejemplos de herramientas de, eh, de, para, de los talleres donde se tallaban las planchas. Como vemos aquí hay un número importantísimo de gubias. Este es un ejemplo de una plancha, esto es de los mediados del siglo XIX, como medio Meiji. En este caso es el... La plancha principal donde está toda la, toda la, silueta, todas las líneas negras. Sí, madera, hacer eso. Sí. ¿Quién me preguntó? Ah, ya. Sí. Por ejemplo, este es un detalle. Pero para mí la silografía a nivel técnico más compleja que yo he visto en mi vida es la silografía japonesa. Es decir, vean todo el detalle aquí de, del pelo. Es decir, es un, es un trabajo eh, altamente complejo. No solo a nivel tallar las planchas, sino después también imprimir. ¿Sí? Al hilo, al hilo. En ocasiones vamos a ver también las vetas de la madera impresas en el... el en la en la estampa. Ajá. Aquí vemos herramientas, pero de la, de la impresión. Vemos los pigmentos, vemos las brochas, y arriba está lo más importante. Y esa es la prensa, que es lo que se llama baren. Es decir, este bar, a diferencia de la silografía europea, aquí no vamos a usar tórculo para nada. Es decir, el baren es esta prensa manual. Y el baren se hace trenzando eh, fibras de bambú Después enrollando esa fibra trenzada en espiral y cubriéndola después con una tablita arriba y hoja de bambú. Eh, hoy día un Baren original es carísimo, carísimo, por, eh, por lo complejo que es hacerlo. Es decir, eh, los, los que todavía mantienen hoy, que son ya muy pocos, pero los que todavía hoy mantienen la tradición de la estampa japonesa de esta época, eh, evidentemente se dedican a ello profesionalmente, pues sí pagan estas cifras muy altas por los, por los bares. Porque es muy complejo trenzarlo, tiene que quedar muy bien trenzado. Eh, la idea es que esa trenza implica diferentes puntitas que una vez que se enrollan en espiral y se forran con la hoja de bambú, Permiten que, eh, y además la pres es manual, la presión es muy poca, porque si recordamos todo ese detalle del del, del, del, del, del, de, la, de la plancha con los pelos, ejercer una presión muy fuerte va a, va a implicar que muy rápidamente la madera va a ceder. Sin embargo, esas puntitas de la trenza de la fibra de bambú va a permitir que la presión llegue de manera homogénea a todos lados. Si siempre ese movimiento circular, le tengo por aquí creo que una imagen. Ah, bueno, esto es una imagen de cómo se va trenzando. Hoy a nivel aprender, en las escuelas se usa un tipo de barren ya de plástico, pero bueno, ese no ni era el de la época ni es el que se usa hoy a nivel profesional. Eh, este es el maestro Nishimura, yo creo que ya falleció. Eh, era uno de los pocos que quedaba todavía en la ciudad de Kioto, vivía solito, se dedicaba a esto pero eh, pues ya no, había una, ya no hay una producción comercial que permita a alguien poder vivir de esto. Él tenía en su casa, ahí en la parte de atrás del Ken Ninji, de un templo que se llama Ken Ninji en Kioto, eh, tenía su taller, donde además pues, tenía como un pequeño museo y vendía piezas que hacía él. Eh, ya, estaba muy, ya estaba muy malito la última vez que, que yo lo vi, así que pues, quién sabe qué habrá pasado. Y aquí vemos cómo él tiene la plancha, eh, cómo está aplicando el color, eh, moja una brocha, aplica el color y después lo distribuye con eh, el cepillo. Y aquí a la derecha vemos el baren. Es un trabajo muy dedicado, pero por supuesto con los años eh, se adquiere una rapidez y destreza muy, muy fuerte en esto. Y ahí vemos cómo está frotando el baren para después... Eh, Lograr, eh, aquí tenemos ya la, la impresión hecha, en este caso de amarillo. Y eh, nos sirve aquí perfectamente bien para poder ver estas zonas que están, y hay una diferencia de color, son en donde las que transfirieron la tinta al, al papel. Les traigo algunos ejemplos, y ya con esto finalizo, de eh, cómo la impresión puede definir muchísimo... Eh, diferencias entre una pieza y otra. Es decir, no quiere decir de que sean de la misma tirada. Eh, la destreza de estos impresores es tal que incluso cuando vemos difuminado, como en la parte de arriba, que es muy difícil porque no hay marca, es decir, se hace a mano eh, sobre la plancha, eh, pueden ser muy similares, es decir, las diferencias que vemos aquí en una y otra son porque se tratan de ediciones diferentes. Es decir, esta, estas series, eh, si eran exitosas, podían volver a reimprimirse y si las planchas ya no servían, se podía hacer otro juego de planchas de manera de seguir produciendo y vendiendo estas series. En el siglo XIX eso fue muy común. Entonces, aquí vemos diferencias que tienen que ver con las ediciones es difícil porque no hay manera de fechar cuál es primera edición, cuál es segunda edición es, tiene que ver ya si hay un tipo de tinta que entra en una etapa particularmente o el tipo de papel pero no hay ningún registro escrito de la fecha eh, Habían técnicas de impresión muy complejas como esta eh, que es impresión en relieve y que Sirve, exacto, sirve para, eh, pues no solamente aquí, pues, dar idea del volumen de la nieve, sino hay veces que se combina con diseños de textiles también. Otra de las técnicas eh, famosas es esta que se llama urushié, que en realidad no es lac. Urushié quiere decir estampas de laca, laqueadas. En este caso no es laca real, pero para lograr esa densidad de negro muchas veces se imprimía varias veces el mismo color, también es Toyokuni, tercero. Y aquí vemos otra donde igual vamos a ver este efecto de la nieve. Es decir, hay una combinación de técnicas que sirven para cualificar eh, estas estampas y para brindarles un tipo de complejidad, ya en el 19 sobre todo, eh, que eh, nos permiten valorarlas eh, altamente. Es decir, la, la imagen no es muy buena, Este es Kuniyoshi. Eh, Kuniyoshi es el que empieza el, el tema, bueno, no es el que empieza, pero es el que populariza el tema de las estampas de guerrero o de historias sobrenaturales. Fue muy famoso también en su época, junto con Kunisada y junto con Hokusai. Eh, ya para este momento, es decir, si vemos la cantidad de colores, nos podemos imaginar las complejidades técnicas que implicaba eh, este ukiyo-e, que en ese momento se le llamó ya nishikie. Nishikie quiere decir estampas de brocados, y se usaba la palabra brocado porque decían que pues, justamente por la cantidad de colores parecía un brocado chino. Y este es un ejemplo, y con este ya termino, de pintura Uquilloe, de las primeras pinturas Uquilloe de principios del siglo XIX, que muestran a personajes eh, comunes y corrientes, un chico y una chica paseando a su perrito, y que justamente fueron los que, eh, este tipo de representación de personajes comunes y corrientes de ese momento de la ciudad, fueron los que dieron inicio al mundo del Uquilloe. Muchas gracias.